Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la clase 3, eh, relacionada a cómo enseñar eh, el tiempo en la clase. Eh, consideramos que es un contenido súper interesante eh, y lo primero que podemos decir eh, es que el tiempo tiene una relación indisoluble con el espacio. Si bien en la clase anterior analizamos todas las cuestiones específicas referidas al espacio... En esta no las vamos a dejar de lado, sino que le vamos a sumar eh, el eje temporal. ¿sí? Entonces, para el desarrollo de la clase, lo que planteamos es una actividad también que está relacionada o ligada a un texto. Siempre nos, nos posicionamos eh, en, un, en un marco teórico específico eh, y desde ahí es que construimos... Eh, ...el tiempo ¿no? de la clase... Eh, ...en el espacio áulico. ...entonces la actividad está... Eh, ...otra vez, ¿no? como siempre decimos... Eh, ...enfocada... Hacia la, ...hacia la acción... ...hacia la praxis de los estudiantes... ...a que puedan trabajar directamente con el material... Eh, ...a que los posibilite... colocarse en ese lugar de productores... ¿sí? ...y para eso... Eh, digamos, ...lo que plantea la actividad... ...tiene un principio que funciona como un factor sorpresa, que ya cuando lean la, la clase se van a dar cuenta de que les estoy hablando, que da inicio a la clase y da inicio a la actividad, ¿no? Eh, entonces en esa, ya lo van a ver, ¿no? Pero en esa recolección de materiales que que les hacemos hacer a los estudiantes, ya empiezan a un poco a poner en juego este, los conceptos aprendidos en la, en la bibliografía obligatoria que tienen que, tienen que leer para esa clase. Eh, y obviamente que el docente empieza a trabajar ahí sobre el tiempo de la clase en relación este, con, con el tiempo este, ficcional, digamos, que nosotros podemos trabajar en las producciones artísticas. Entonces, eh, ahí se produce algo eh, bastante interesante, eh, ya que aparecen digamos, los, los determinados tiempos para los determinados momentos de la clase no el momento de la evaluación el momento de la, de la reflexión sobre sobre eh, las acciones, bueno, como decíamos hoy, el momento de la acción, de la clase y demás, y vamos a ir analizando, en esa clase se va analizando cuáles son los ejes que atraviesan, los ejes temporales eh, que nosotros planteamos, desde, desde la bibliografía, ¿no? Desde la bibliografía, desde el, desde el marco teórico, cuáles son esos ejes que planteamos, empezamos a verlo desde, en, en principio, desde la materialidad, ¿no? Como decíamos de, de, en, en esa primera clase, ¿no? En, en, la materialidad es, es, es trascendental digamos en las producciones artísticas en el inicio de cada, de cada producción y sobre todo en, en, en la práctica áulica ¿no? que llevan adelante los, los educandos así que eh, bueno eh, el factor tiempo es también eh, consideramos que al igual que, que el espacio ¿no? que hay, hay poca incumbencia en los diseños curriculares eh, y por eso es que nosotros sostenemos que es súper importante este, poder y saber abordar este contenido eh, en el aula eh, tener en claro cual, o sea, teniendo en claro cuál es el, el contenido en este caso vamos, vamos a poder este, determinar con, con mayor precisión cuáles son nuestros objetivos en cada clase ¿sí? eh, y desde ahí poder construir entonces eh, el tiempo de la clase ¿no? que obviamente depende siempre de de la labor del docente, ¿sí? este, y lo que planteamos en el aula y cómo lo llevamos adelante. Así que bueno, eh, los dejo con la clase, este, eh, espero que, que, como siempre les digo, que, que la entiendan, que, que la disfruten, este, que les sirva, ¿sí? y nos vemos en, en la próxima.